Por lo menos nos han dicho que van a empezar algunas obras eh, lo que concierne a la carretera las cuadras la Enea van a mandar a trabajar mañana en ella mientras eh, trabajan con la del contrato y eh, el agua ya el ingeniero nos dijo que van a comenzar a trabajar